No, pero vos no estás acá, si no tendría que haberte discoteado yo G5 Sí, acá, boludo, en, en, en el medio, pero no en el medio medio, en el costadito del medio Ah, bueno, pero andás... Acá, ah, ahí te estás, te... ahí estás, ahí estás, pará, pará, pará Pará, pará porque me vas no, a bajar sí, col... un tiro No, así de costado te veo verde, no, no, de frente rojito, pero rojo Rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, todo rojo, lo único es la cumple Pero re imposible, Argentina Pero pará, ahí estás con AP para pena normal. Bueno, mira. A ver, moete y, y yo. Ve... No, ahí ni el pedo, boludo. Mira, yo ahí. Ahí, pará, ahí como estás. Dale. Ahí como estás, estás todo rojo, boludo. No, y no, es pedo que. De tiro, es que es durísimo, boludo, por eso, por eso me sorprende la, que. El único lugar que tenés verde es la cúpula. Bueno, apuntale. Apunta. No, encima con la precisión. Con la precisión que tiene un. Te tiré, mirá, le, le tiré con AP. Te tiré con AP, fíjate boludo. Al Defender y este es más duro que el Defender boludo. No, boludo No, no te voy a tirar, no te voy a tirar. Eh, acá eh, vamos a probar este el Turtle boludo, así que eh, tirame a PCR, a ver. Para, para, quiero probar un tiro más. Para, para, un tiro más. Quiero ver si le puedo dar la cúpula, boludo ENERGY, ¿cómo estás, querido? TS5 en el equivalente americano Claro, Nacho, por eso, boludo No, es que el tiro se va abajo en el... Es que tenés que apuntarle mucho, boludo Es muy duro Mira que le tengo con habilidades, pero... igual Capaz le tendría que poner un... Sabes lo que pasa? sabes cuál es el tema, boludo? Mirá Yo a vos te tengo y te estoy tengo el frontal angulado, o sea, de por sí, de por sí ya bien angulado Y encima... Mira, mira, mira, mira para el cañón para el costado ¿Para dónde? Así como estabas haciendo Apunta para la... Para y allá? arriba. Y arriba Ahí, vos sabés que entre el espacio del cañón Sí, obvio Tenés Sí, anda a ahí su... Sí, sí, a, ah, o vale. sea, sería adentro del mantelete ¿No? Dentro del mantelete sí, es sí. todo verde, boludo. Sí, sí, si quieres que te, te apuntar para arriba, chupala. En vocales. A ver, ahí también. Mira. Mirá, bien, boludo. Mirá, ahí está, ¿ves? Perfecto, boludo. Eso es un punto débil. Sí. Con la cúpula es imposible. No, no hay manera, boludo. Y con sí, APCR. Sí, mirá, ahí ahí te. Mirá. Oruga. No, ahí no. No era el. El punto. Es como abajo de la ruedita esa que tenés, Tienes o sea, un punto amarillo Amarillo encima O sea que 50% que entra, 50% que no Y sí, 50% que no A ver, voy a cambiar la PC A ver, y vos, cómo ves ahí, ahí como estoy. Es un defender, boludo Tendría que ser duro Bueno, ahí cambia la cosa Si, ¿Sí, te aparezco todo en verde Amarillo. <risa> Igual. <risa> <risa> no, la pu A no, porque el turter es una mierda, dicen, es buen tanque, chabón, yo digo que es buen tanque, buen tanque, chabón, es así, boludo Yo me quedo quieto para que me apuntes Bueno, sí, ahí también Sí, las con premium sí te entra. Pero tenés que apuntar bien A ver, abajo Abajo es el punto débil Sí, sí, ¿en la pancita abajo le tiraste? Sí, le tiré en la pancita abajo, le tiré en el costado. Ahí con Premium, sí, te entro. Ah, pará, boludo. Abajo, abajo, acá abajo me entraste bien igual. O sea, entre los faros, digo. ¿Entre los faros te aparece verde? No, amarillo, con, pre con Premium. ¿Entre los faros? Con Premium, amarillo. El, A ver. ¿Viste las rueditas que tiene el costado del cañón? Sí. Bueno, ahí con Premium... Eh... La única parte que aparece verde es la que está abajo. La la, pancita. Sí, sí, sí. la cúpula bueno en verde. A ver, de cara a cara, así face to face. Ahí cambia la cosa. Claro. Pero, ¿no? que estamos, que estamos así. Y yo vengo, Yo, ¿no? yo me, y me, me. Yo te voy a. Sí, sí, me a pegar. Toma. Te saqué 200 de vida. Sí, encima. tremendo Ah, bueno, ahí te veo verde. Verde, verde, verde, verde. ¿Sí? Verde. ¿Te parezco todo verde? Eh, no, no, no, verde no digo amarillo. Ah, amarillo, amarillo, amarillo. amarillo. amarillo. Sí, tiene más polete decimos, sí, creo. No, te voy empujando, ¿no? Te voy arrastrando, ¿sí? Mira, me, cho me chocaste y me hiciste miedo, boludo. Si, sí, si, sí, boludo, te va a tirar. Es una bestia, boludo, es una. Bueno, se acabó la sí. Bueno boludo, acá está, es lo que hay. Claro, es como el Chat Tiger, dicen. Es el principio de 2.50, pero solo en la parte recta lo demás es menos. No, no, por eso. Lo que pasa es que... Es como... es como el Chat Tiger. Bastante sí. parecido. pasa que el Shatair te mete una boca de escándalo, ¿Querés hacer otra prueba? No, no, traigo? no, no, era para... Era para mostrárselo a los chicos que es el... El tanque nuevo y que, bueno, para que lo vean A mí, por eso, a mí me convence el tanque A ver, ahora, me, pre me pregunta... ¿Cuánto cuánto es que valía, Ramma, que me dijiste? ¿1.300? 1.300 pesos, en promoción con el shock. O sea, compra, por 1300 pesos te llevas el top y este tanque con la tripulación al 100% y con no sé qué otra cosa, creo que no Pero sale 1600 con tripulación al 100, armado y con no sé qué otra cosa Yo ¿Eh? preferiblemente, ¿Sí? como yo soy de, de jugar el tanque, eh, yo compraría la promoción del top y el este tanque Claro comprar todo junto A Nando no le gusta el top No Es una cagada Para hacer un UFC Está bueno Para joder Es como el KB2 Sí, boludo, pero cuánto, cuánto jodés Sin que después te hinches las pelotas De que te cagan matando en todas las partidas Y bueno, ¿Cuántas veces jugás con el KB2? Nunca Cuando, Hasta que te hinchas las pelotas Ve, nunca Con pues el toque a me pasa eso Yo no me canso nunca Es malísima la comparación Tengo mi... <hí Partners> Tiene nada que 2400, ver. Tengo 1400 de vida, sí. tengo una buena penetración, que es bastante decente sí. Mira, tiene 239 a 100 metros, 239 de penetración No, no, así vas a entrar seguro, olvídate No está mal eso, no, yo no digo eso Yo lo que critico del TOC es el tema de la movilidad, boludo, que es eh... Hola tiburón vegano, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien? Eh, sí, alto <risa> Está buenísimo, boludo eh, poner ramas, o Y hacelo, pero tenés que Gastar, ¿cuánto vale? ¿2, ¿2 lucas de oro? ¿2 lucas de oro? Se la regale. Bueno, dale, ¿con qué vamos, guacho? Che, gracias a todos los que están viendo A ver los que se sumaron, boludo Bueno, Nachito, espero que te haya servido, boludo Espero que le, después si... Se suma más gente y quieren seguir viendo el turso, el nuevo este para que lo compren o no lo compren, depende de cada uno. Yo la verdad es que por lo general no me meto mucho. No tenés tier 7, boludo. Pará, pará, pará. Nah, no, si no cambio, cambio. Metemos no, otro. No, no, no, no. Para, para, para. <coughs> ah, mira, falta nada para el 1 sí. el... Ah. Eh... Bien, bien. 2500, si no mal recuerdo, de oro. Sí. Está re loco, bien pedo. ¿Dónde se ha visto eso, boludo? Eso está mal, boludo. Eso... Ahora mando un mail a Wargaming. <ríe> mini bola, Digo ¿Y quién sos? Pues yo estoy no, porque... <ríe> re indignado. el chaval se pensaba que era el Macri. Bol Mi bola. ¿Qué dice Frank? Ese tanque, con lo que, lo que tiene, es que si lo sacan con el top 2, debería tener matchmaking limitado, igual que con el que ofertan. Sí. Mm. sí, eso va a...